Un chipa volando, hay de estos monos aquí. Yo creo que es un día wow tener No lo sé, dice algo del yate wow. <risa> Mira Miren la nueva Scar silenciada ¿Es Scar silenciada Aunque creo a tu Solo por romper la caja Ay, justo quería eso Hay un respawn aquí hay? cerca No lo sé, no me sale Ah, es un mapa algo abajo Mapa. Para abrir aquí Acceso concedido. Oh, ¿qué sí, quieres ¿Un drop? El nombre de oro. Dice la mayoría de oro. Es, de la medicina, es oro. Porque si lo escribes, va, te vas a tener oro, creo. Si escribiste el oro, creo. Metal. Ah. Ah, no. Mira, hay un cofre. Cofre es papá es, What es, es una Regresó en morado. No puedo construir. Y mejoras. Eh, okay, puedo aquí. Vale. Igual así hago tiempo para poder ir a revivirte ¿Dónde está el cofre? Si puede, se puede matar el niño para llegar a la zona, ¿no? Me voy a matar a esos que están por ahí Si, están peleados Es la apestosa, la, la que está abajo tuyo. Acá atrás. En eh, el las cámaras. A ver. Había también una granada. Incluso. Ok. A esa altura derecha. Esa cosa de abajo, ¿no? esa bala. Vale. Oh, es otra nueva. What? ¿Sacó un clon oh, de mí? Tiquín creo que es como un tipo granada que es como ayudante dispara, va a ir, ataque, utiliza una granada y esta ayuda a fijar contra los enemigos, creo. <tose> ah, mira, que ellos van a por él vamos a matarlos. ¿Qué es eso? Dispara, no, no tiene No, no mucho. Sí. La voy a usar. ¿Es esta temporada o es decorado? va oh, muy rápido lo logré está descargada Sí, allá tiraron una pistola silenciada. A ver si te puedo revivir aquí. Ok. Creo que no, no lo sé. Vamos a ver. Sí hay clones. Ahorita lo saqué con la granada. Necesito un poco de vida. Tú agarra armas. Ya voy a cargar. Ok. Oh, tengo estos cinco esclavos para enemigos. Ok. Y yo iré volando para allá contigo. Oh, que está Aquí había una base o algo así y la quitaron. Seguro la destruyeron. Aquí había algo y ya no está nada. Ah, lo bueno es que está la fogata. La canción creo que era, se <risa> No, entonces, eso es, eso es ¿cómo se llama? No? Eso es el Ah mira, ahora sale diferente esto El menú para bailar A ver si nos ayuda en algo soy invisible. Baby. esas cajas, me he dado cuenta de que se rato ganando. Ya tengo los explosivos y ya hay gigantes. ¿Y tú cómo lo sientes? ¿De lag? ¿De lag? No, ahorita ya va mejor Obviamente creo que Cuando se nos acerca gente o algo así Como que empeora Porque por ejemplo Ahí en el barco todavía iba lagueado Y ellos también Se les ve que van lagueados pero... Ya, ya está mejor Está más estable, tan siquiera me puedo mover y todo A mí está igualito como siempre Cuando lo juego, ¿ves? Siempre se me congela la pantalla ¿Qué? Y... Uh, no sé, esta arma Esta arma me lleva a Dios Eso es todo, por eso te eso. la di Eh, hay gente, hay gente conmigo. ¿Ah, es un bot? O algo así, no lo sé. Se movía como bot. No será porque era? Pues supongo. O también seguro que tenía al o algo así. Es que depende también del servidor que esté. ¿Cuántos servidor estás? En NA Costa este ¿Crees que el Deadpool lo den gratis? Lo dudo, sí, sí lo van a dar en el pase En el pase de batalla Dan a Deadpool Dice que es la skin Escondida del pase de batalla Así que, con que compres El pase de batalla Sí, o alguna que tienes que hacer algo extraño Como en el pase pasado Que tenías que esconderte en un bote de basura y te daban un estilo de un skin, en una paja y te daban otro estilo de otro skin, en... no me acuerdo qué que otra yo, cosa. Yo creo que va a salir en la tienda o tal vez van a salir a millones de desafíos de, de skins. Están... No, pero ahí mismo lo decía antes de comprar el pase, decía que era la skin oculta de este pase. Ah, pero Pues sí, yo creo que va a tener desafíos. No sé qué. ¿Por qué tuve que jugar tanto en este juego y ahora estoy sí en nivel 66? 666. ¿666? Wow. En cuenta, en general, uh -huh. porque empecé no jugaba tanto porque... En este país, eh, como estoy en vacaciones de colegio, no tengo uh -huh. colegio por ahora, hasta el 3 o el 4 de marzo que tengo colegio, ahí, no comienza. Okay. Es que esos días no jugaba tanto lo que tenía colegio. Ahora sí ya puedo hacer como quieras. Todo lo que quieras. Pero a veces leo. Oh. Ok, a mi me gusta más leer los libros Los que me interesan a mi nomás. Ok. O sea no cualquier cosa. Acá hay gente, eh. Aunque si sí es de cola y ya pues los leo. <risa> a fuerza. Hasta ahorita cuál skin de colaboraciones te ha gustado la mejor y la peor. Mm. ¿Cómo sería? ¿Qué me esto? Cuidado, eh, que hay gente. La mejor y la peor, no lo sé. Tomé una.. Le quité todo el escudo Ya se murió ¿Se murió? ¿Seguro? Uh. What? De repente vi a 85 personas ¿Qué? aquí Su compañero se escapade. Mira y regresó el arco Hola, <risa> hola, hola. Dale Vale. ¿Muerto? No lo veo, un puto plátano, me estorba. Tira el otro cohete. no. Buenísimo. ¿Tienes cohetes? No. Nope. Eh, hey, cuidado, viene gente. Uno, Cierra. Cierra. ¿Tienes cohetes? No ¿Tienes Si, tengo minis sí, sí, sí. Vuelte, vuelte, pasa. Sí. No tengo, cero. No, nope, no tengo. Bueno, oh, quedan dos. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Aquí. No es cierto. 88. Ah, le está el arma está nuevo esa cosa? Ya ha muerto este de acá. Y falta el de abajo. Hola. ¿Tienen las sacotes? Traigo, sí, pero tengo dos rockets nada más. ¿Está ahí, en la construcción? Sí, sí, está ahí. Dime si viene uh. Primer partida ganada Y ya tenemos también El deslizador, eh Voy al lobby para ver si tenemos el deslizador Yo también voy Creo que Kyle respondiendo a tu pregunta La de... Oh sí, mira, me dieron varias cosas Y el deslizador nuevo <risa> Bobbys, gracias por tu follow La de Stranger Things Creo que fue la que me gustó Sí, Joseph B. Lo voy a usar. RPG. Yes. Volvieron... Me tocó algo la skin. ¿Esta skin? Me tocó un... No sé algo que tocó, me salió. Uh -huh. A mí me salieron okay. gestos, pantallas bueno. de carga. GG. Qué rápido ganamos la primera. Y ahorita, ¿qué quieres combinar? Una cuenta <ríe> con icónica. Ah. <ríe> sí, eso este estaría bueno. Así me compro una que solo tenga renegada. Bien barata. Y la combino. Ahí donde caigo. Ahí caí feo. No me digas que esto va a explotar. ¡Ay! Sí, Los ¿Disfrutan? De... Ah oh, no. Esto está cool, esto está cool. Son como granadas, pero no las tienes que llevar en el inventario. Hay alguien entre tú y yo, Sushi. Hay como 40 entre tú y yo. <risa> Pues ya me bajé hasta aquí, amigo. ¿no? Y otro acá no, no, arriba. No, no, no. ¡Ay! Cayó la bolsa. ¿No las escaleras? ¿Por qué Hay alguien que se viene fuera. por mí. Ahí voy, hijita, ahí voy. Por las escaleras está, ¿eh? ¿Le maté a su amigo eso o solo agarró su tarjeta y se fue? Después de eso. Super, ah, ¿Te lo quité? No, no, no. Dale, aquí está bien. Buena, buena. Dame no, con esta No. Es un robot, creo, ese que te estoy disparando. Ah, no, sí están buenísimos. <risa> Me quitó la construcción. Tienen menos skin que yo. Lo que no me gusta es la música. De jugando. Sí, a mí tampoco. Es. No escucho nada. Mucho love y suerte, chicos. Muchas gracias, papu. Eh, Destroyer, supongo que no me escucho. Ah, yes. me robaron igual. <risa> What? ¿Qué? Alguien me disparó Dímelo. con el arco Ah, ni siquiera vinieron contigo Por qué tipo. ¿Eh? Ah, tipo A tu casa, Kruk Ay, no, no, no, no, no Ese tipo me quiere matar, creo ¿Ese era el del arco? No El Alexis agarró su tarjetita no, no, no, no. no. Si ¿Sí, caiste aquí, ¿Mm? no, caí un poco más al fondo. Efe. Con razón, no te vi. Igual me dije, ¿cuándo lo mataron? Si alguien encuentra estos pañuelos portátiles, entren con ellos y miren qué sucede. ¿Los cuáles? ¿Los teléfonos? No, lo maté portátil. Oh, a ver dos baños a ver a ver a ver ya me dio curiosidad entra los azules mira y te va a llevar a un lugar bien bonito <risa> ay abrieron acá la bóveda esta Entra ahí, entra ahí. Oh, eh, 15. 15 ¿Hay tíos. gente acá? Yo tengo gente. Entra, entra al ese baño que está atrás tuyo. En la boca. No. <ríe> sorry No, no hay problema. Ahí está el loot. Acá hay otro. Es en grande. Ah, ya lo mató, era el del. Ali que vaya a la bóveda y entre el banco está ahí. Voy, voy. No, es que ya me dio miedo. Toma. <risa> no, no, oh, gracias. Minis. No pasa nada. Al camino, no. Son dos. Oh, por eso, sí, thank son you. dos. Que Tómatelo. Thanks. Sí, mira. Entra, nomás. No te va a pasar nada. No te vas a morir. Esperemos. A ver. Yo, ¿Dónde está el site? Yo, yo me meto ¿dónde? La está. Ah, ah, yo, no, a La bóveda está. Abajo, por acá. Funny. Hasta o les agregaron como que un brillo diferente a las personas, a las armas. Ah, no, espera, no sé dónde estoy. Es que dónde está la bóveda que tú dices. La bóveda está por a acá rato, abajo. Ah, ¿eh? bueno, La frigorita. Ok, ahí, güey. Agregan. Sol. Sí, mándame, Soli. Y... Rafita Eh, pues por aquí estaba, pero... Corre, compadre Hay que irnos, ¿no? Ah, está cerca es que yo no encuentro la bola <risa> eh, cómo llegamos hasta allá? ¿Dónde así lo que era Solo entré a un baño por Rafi y Men, no me acuerdo dónde estaba no, ¿O no, ¿es aquí? No, no. <risa> <risa> What the fuck? Ay, no, se me cayó el escudo de medio bueno, ¿Se ya te crashe? Ya, ya me piro. Vale, papu ¿Cómo funciona el arco? ¿Solo te da 5 balas? Sí, después pasa oh, un tiempo sí. para que recargue Ah, me, ya Acá hay un baño por aquí, que por aquí En esa islita No, no, ahí no, no, no hay un baño por acá, Ah, ya lo vi, ya lo vi. te está acá, está acá. Acá hay uno. Entra, entra. A ver, a ver. ¿Dónde me pase? Falta que salga todo cubierto de papel. No, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Se murió. Escapó por las peles. ¿Qué? Se Métete, métete, si sales acá de este lado. Sí. Te vas sí. por el drenaje de este lado. Guau. Guau. Huida por los pelos. Ese, el de es el de en oh, el ahí está. ¿Y si rompes uno y te metes por el otro? Ya no te sacas hacia ningún lado. Uf, las, te quedas viendo el, ese agujerito siempre. Seguro te lleva a, a, a otro baño. Sí, al que, que siga, que esté más cerca. Como un mexibus. Oye, <risa> ahí se encontró gente. Ah, no. Faltó un objeto de movimiento, ¿no? a ver si ganas una partida. Uy. Ah, ya tengo sí ya. <risa> yo tengo poco sueño, creo que voy a parar, voy que caliar el bus. Lo voy a caliar. Ah, no, bueno no. Es que estuvo muy no se sé, más lindas en esto. Ah. Sería, como ese, sería como una sala de Por ahora no cambió mucho, Monji. Ah, pero está buenísima igual. Uh -huh. No se siente como una nueva temporada, pero... Mira, es un desafío o algo así meterte a uno de basura también. Ah, un, un logro, ¿no? Uh -huh. Sí, ya me lo dieron. Caí sin querer hace rato, ¿no? ¿Quién ¿Quiere, quiere el arco? Lo que sí es que volvieron muchas armas Cambiaron Como dos lugares Agregaron lugares este... Quitaron esta parte del mapa ah, ¿Dónde era? ¿Acá? ¿Por acá? Que había como uno Esas bombas sí. como de clones es Algo militarizado <risa> Eso yo lo vi en Naruto Lo copiaron de ahí zona de no pescar. Oh, es... shit. Ah, sí, <risa> y ya pesqué, oh shit. Rompiendo <risa> las reglas desde el inicio. Oh, shit. Lo que sí es que ahorita siento la gente <coughs> muy bot o nos están emparejando así a lo loco. Como no tenemos nivel... <risa> Nos está metiendo a todo el mundo junto. Ajá. Lo que yo vi es que quitaron... Eso del matchmaking... ¿Por, ¿Por el nivel? Mix, pero no sé si fue nada más de refriega. Porque la vida refriega. O igual no. de aquí. Y ya te metí random otra vez. Pero pues es que... Yo creía que eso estaba bien porque al final... Metía gente que iba entrando al juego y te encontrabas un... San otaku Ajá Que te desinstalaba el juego o sea, ahí Quien sabe si lo quitaron nada más del modo De, de este. refriega por equipos O igual aquí Yo digo que nada más de refriega, no? Ah, pues en refriega ah, ni ah, tendría ah, sentido encontrarte gente De tu mismo nivel gente. Ahí hay people que no sé qué están haciendo Como construyendo algo Quiero ganar. ¿Están ahí? ¿O me están apuntando? Sí, me están apuntando, weón. Sí. Te pido Uy, lo rompiste. Ah, me estaba apuntando a mí. <risa> Pero me, no me dio ningún tiro. Porque no sé quién me dio todo. Lo rompí el. Más caro. ¡Uy! No te vas a tanto crack, va blanquísima, le pegué 22. No, tengo gente acá Morí Adiós Iré y destroyer Ay, nuestro amigo está loco, eh <risa> El otaku no. no te caigas, no te caigas. Tú me No, me están esperando No, vale, ahora me disparan 50. Muere, bot. Oh, se cayó el plátano, no sé qué pasó Conmigo. ¿De está cayendo conmigo. Si, Es el plátano, ya está muerto. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Viene gente atrás. Sí, Yo voy, voy, voy. Viene gente de. Eh, este. De... ¿Quién será? El destroyer. Ah, oh, destruye. ¿Quién lleva? ¿Quién hasta arriba? La mini lleva uno La mini uno Oh, minibar, es esto? No sé sí, por qué mm -hmm. ¿Cuál es español? Hay gente a la no? que sí le gusta eh? Lleva aún mucho escudo eh. Buah no, sí, creo que no sí. <ríe> no me bueno. ¿Quieres una escudita de media? Sí. Casi me ese hombre. Me acaba de curar what the fuck. Quiero ganarla, please. ¿Y eso ¿Y esa construcción? de ah, esto? <ríe> ¿Ya es quedan? La... No, no, no, quedan. La... Eh, cuatro... no, no, no, no, te dejo un pescadito así. Sí, gracias. Me llevo esto, me llevo esto. Oh, ok. Bueno, te lo doy ya, te lo doy pues, no, no, ya pues. No, no, no. Por destroyer tiene cinco escudos. Ese destroyer es envidioso. Tengo visto. Sí. Necesito un lugar para Tienes curarme un poco más. Ok, gracias. No llevo materia. Por dos 297 Poco. traigo 55, 2 y 350 Hola crackpa ah. Bienvenido ¿Dónde te lo dejo? Creo que los va a querer pushear con la zona Ahí sí, puedo poner lanzadera Y nos vamos al tope de la ¿Te el de, medio? ¿Te el de medio Ah ya los moto ah. sí, sí. Ah, esa cosa también me volvió. Easy peasy. ¡Ay, les va la del Faces Wine, esa raza! ¡Ay! Uh -huh. Ah, la maté de 8 Yo me maté a 0 <ríe> sí, Gracias, crackpa Thanks Segunda partida ganada Y varios desafíos más